Buenas noches vecinos y vecinas de Burlingame. llegamos acá a la Sociedad de Fomento de Parque Johnston, donde está la Escuela Coburio, eh, entrenando para la copa que se va a realizar este domingo, la novena edición de la Copa Coburio. Así que bueno, buenas noches, eh, como siempre, gracias por, por tenernos en cuenta. Bueno, muchas gracias. Y... Como siempre, gracias por venir y apoyarnos a nosotros también en esto que es el taekwondo. Más bien. Bueno, la novena edición de la, de la Copa Cogurio. Felicitaciones primero. Ya, ya, muchas gracias. Sí, ya estamos trabajando duro para esta novena edición. Te corrijo, es el en dos domingos, ah. el domingo 9 de junio, es la, la Copa Cogurio, es la novena edición. Ya estamos trabajando fuerte hace, hace meses. Eh, se va a realizar en el microestadio de Urlingam, un amplio estadio, muy cómodo, muy lindo. Eh, estamos trabajando con el tema de las categorías, estamos cerrando las inscripciones que cierran este, este sábado primero de junio, sí. eh, con todas las escuelas. Y bueno, apostando por un noveno año nuevamente con todo eh, y tratando de, de que salgan lo mejor posible, tratamos de caracterizarnos con, con la organización y a eso estamos apuntando, de claro. estar en, en cada detalle con todo el equipo de la Comisión Directiva de la Escuela tratando de, de estar en todos los detalles y, y, y, y que nada se escape. Más bien, bueno vamos a comentar un poquitito, a ver que nos comenten un poquitito. Bueno, esto de la organización, ¿cómo es un poco? Bueno, voy a comentar un poquito cómo es la organización. Como decía nuestro maestro Alejandro, eh, esto viene ya de meses, desde el año pasado ya estamos pensando este evento. Es nuestro evento más fuerte del año, ¿sí? sí, como organización, y bueno, nos estamos juntando entre dos y tres veces por semana con reuniones, eh, empezando a programar todo, a dejar todo bien afilado para que, para que pueda salir de la mejor manera. Les comento también un poquito algunas facetas en que se divide el torneo, vale. por ejemplo las formas individual, combate individual. Tenemos también salto en alto, ¿sí? que es algo característico de nuestro evento. También tenemos competencias que son por equipo, como formas por equipo, donde tienen que coordinar entre, entre un equipo de tres personas, de hacer todos juntos y a la vez. Y también este año implementamos lo que es combate por equipo. Sí. También otra una noticia muy linda que queremos compartir con todos es que tenemos una categoría que se llama el circuito precompetitivo, que es para los más chiquitos, para los que se están iniciando en este camino del taekwondo, uh -huh. capaz no es la competencia que hacen capaz los chicos más grandes o los juveniles y los adultos, sino es algo. Más tranquilo, que empiecen capaz a desarrollarse en lo que es la competencia, pero de otro aspecto, ¿sí? capaz algo más íntegro, ¿sí? un poco más de juego, ¿sí? uh -huh. capaz actividades y ejercicios coordinados y también con los compañeros. ¿sí? Y también este año vamos a comenzar con lo que es la categoría del taekwondo adaptado. ¿sí? para personas con capacidades especiales, ¿sí? eh, algo que se viene incursionando en el taekwondo, como bien ustedes lo hicieron el año pasado, sí. eh, desde el hecho de transmitir desde el mundial de taekwondo adaptado, este año nosotros vamos a hacer nuestro torneo, que también va a integrar entre todas las facetas que cuenta también el taekwondo adaptado. Eso está bueno porque además una chica del taekwondo adaptado salió, salió campeona acá de Burlingame. Así es, Viviana Vélez, alumna de Sabonín Guido Páez, Sí, Salió campeona en dos modalidades, así que la verdad que es algo para nosotros, ya el hecho de que haya participado era algo muy bueno y ahora que haya salido campeona, la verdad que es algo muy, muy groso, que no cualquiera, es, claro. es un seguimiento, hay que practicar, hay que entrenar, eh, hay que acompañarla, como cualquier otro competidor y la verdad que para nosotros fue un orgullo muy grande. Muchas gracias, ¿tu nombre? Santiago. Ahí está, muy bien. <risa> Bueno, maestro, ¿su nombre? Matricio Salvador. Bueno, siempre estás con el tema de los jueces vos. Sí. ¿Cómo va a ser este, sí. este año? Bueno, este año, eh, entre otras, otras cosas, agregamos un área, que parece poco decir un área más, pero requiere mucha más gente trabajando, ¿sí? sí. Eh, nosotros tenemos un staff propio de jueces y de árbitros, de chicos que los preparamos especialmente para nuestros eventos, pero... Sí. Eh, también dependemos de gente de la asociación, o sea, gente que no estrictamente entrena acá, que no estrictamente está bajo las órdenes del Sabonín eh, Alejandro. Entonces también mi rol, aparte de capacitar y preparar a los chicos nuestros, es juntar, armar la lista y presionar al resto de los lugares para que eh, tengamos eh, a la gente ese día. ¿Sí? Siempre, siempre además hay eh, chicos nuevos que van haciendo... Esto. Todos los años rinden chicos para Ahí. Cinturón Negro y si son adultos sí. los podemos y los incorporamos a nuestro staff de jueces y árbitros. Ahí Ahora, está. Está. no es lo mismo un chico que viene por primera vez a ayudar, sí. que necesita mucho más soporte de nuestra parte como escuela. ¿Sí? Tratamos de ayudarle el soporte necesario, que hay gente que ya lleva... Desde la primera Copa Coburio con nosotros claro. eh, y dándonos una mano y, la, y el tema de la Copa Coburio en tema de organización yo siempre veo que están con las computadoras sí ¿no? sí nosotros nos destacamos eh, de otras, de otros lugares de otros eventos en cuanto a que tenemos todo computarizado las llaves de competencia son computarizadas ah. nosotros nos juntamos eh, dos semanas antes del evento, ya este fin de semana seguramente nos juntamos y armamos todas las llaves de competencia. Así que ese día no se pierde tiempo. Arranca el torneo, tal contra tal, entran a competir y, y ya bueno, lo tienen todo organizado. Lo tenemos todo organizado y eso Pero nos permite bueno. cumplir con tiempos más estrictos. Y como como el mundial, ponele, siempre hacen. Como, sí, sí, como sí, muy reservado y tratamos siempre de ser, dentro de nuestras capacidades, obviamente, en lo más prolijo y lo más rápido posible. Sí. Muchas gracias. ¿Su nombre? Patricio Salvador. Muy bien. Eh, muy buenas noches. Buenas ¿Su nombre, noches. maestro? Guido. Mi nombre es Guido. Este, así que, bueno, buenas noches. Está bien. Bueno, eh, el tema de la organización también. Vos, vos fuiste campeón mundial. ¿Cómo, cómo lo llevás año tras año? No, mundial, no, Panamericano, te corrijo, ah, pero eh, bien, No, la, el tema organizativo, eh, como decían los chicos, venimos trabajando hace meses, básicamente desde que terminó la octava edición, que fue el año pasado, empezamos a trabajar para, para, para mejorar, año a año. Claro. Así que este año eh, estamos metiéndole muchas fichas a, a que sea perfecto, como quien dice. Este, también... Contamos con una parte eh, del, del evento, va a contar con el Taekwondo Champion Dream, que es lo que estuvimos eh, realizando el año pasado, las finales en el microestadio también. Sí. Así que vamos a tener un espacio para, para desarrollar la fase preliminar, que bueno, va a generar que clasifiquen competidores a la final del año que, de este año. Eso, ¿Eso está bueno porque vienen de otras escuelas, de otras localidades? Sí, sí viene gente de, de otros municipios, de todos lados vienen a, a competir. Eh, ya a la Copa Cuburio vienen a competir de, de otras zonas, desde Capital, Moreno, eh, Florencio Varela, Devoto, de todos ah, lados, y al Taekwondo Champion Dream también, sí. Y año tras año le van agregando cosas a la, a la Copa también. Sí, es sí, bueno. la idea es, es seguir sumando, de hecho eh, este año sumamos... Eh, tengo una consulta, ¿eso lo ven por cuando van a los mundiales o panamericanos? Vienen y con ideas y dicen, che, ¿esas ideas las podemos traer a la Copa Coguria? Sí, hay algunas ideas que sí, que, que las, las vamos trayendo de, de un evento internacional. Pero, pero bueno, la realidad es que eh, la cabeza de todo esto es el Sabonín Alejandro. Él este, okay. tiene... Siempre ahí el bichito de seguir creciendo y, ah, y sigue tirando ideas para y a, mejorar. Y así van, porque yo veo que están por todos lados. Y seguimos, tratamos tratamos de estar en todos lados, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Llegamos con la campeona. <risa> ¿Su nombre? Bárbara Gadea. Eh... Decime, eh, un poco el, el papel de la mujer no en la copa o cómo lo y... veo. Bueno, el papel de la mujer en, en el taekwondo es... Eh... La mayoría son hombres. Claro. Eh, hay un porcentaje menor que son las mujeres. Pero eh, hacemos un gran papel. La verdad nos destacamos bastante, tanto en formas como en lucha. Eh, este año, bueno, lo bueno de este grupo es que tienen una mujer en la comisión directiva y siempre es bueno tener el lado femenino en las ideas, ¿no? Ayuda, dicen que... El trabajo en pareja hombre-mujer siempre es mejor porque es más enriquecedor. Más bien. Eh, sí. ¿Y la, y la organización un poco en tu papel, ¿cómo, cómo, cómo es? Eh, la verdad es, es muy pareja a la de los chicos, pensamos todos iguales. Sí. Eh, el aporte lo hacemos todos por igual. No, no, no tenemos, Se deciden sí. las cosas en grupo. Digamos. Sí, sí, lo bueno es que es un grupo muy democrático. Sí. Y todos pensamos iguales y siempre va al mismo al mismo punto. Y bueno, la Copa Cogurio siempre, el éxito es porque pensamos todos igual. Algo que quiero destacar de la Copa Cogurio y no lo quiero dejar pasar es que este año tenemos la Copa Vincent, Rimax Vincent, que es eh, la Copa al mejor profe, al, la, al que mayor cantidad de inscriptos tiene. Eh, no quiero dejar de mencionar al grupo Vincent de Rimax que la verdad este año nos dio una mano muy grande para la organización, ya que estamos en una época bastante crítica, complicada. Eh, agradecerles a todo el grupo de, de Rimas Vinci. También quiero destacar que como todos los años la Copa Cogurio eh, se defiende, sería un estilo, tiene la temática como en el fútbol, que el equipo, el, el profesor que más competidores tiene entre los primeros puestos, es Bien. el que eh, gana la Copa. Ah, mira. El profesor que se la gana el año anterior la tiene que venir a defender. Esa es la característica principal que tiene la Copa Cogulo. Por eso nos hace especiales o de original. También tenemos el premio Mejor Competidor, color y cinturón negro. Ah, mira. Que eso Bien. es un poco... Igual a los mundiales, y nosotros nos estamos manejando con un tablero electrónico, que en este caso va a ser la categoría de equipos eh, de lucha, sí. que eso ya estamos a un nivel nacional, o sea, nos estamos comparando a un nivel nacional. Bien. Esa es eh, la ventaja que tiene este torneo, no esos detalles que otros torneos, no tiene, ya nos estamos empezando a comparar a nivel nacional, más o menos. Estamos, falta todavía. Está bien, pero, pero año queremos, tras año... Queremos llegar a un nivel nacional bastante Por, bueno, la perfecto. verdad. Siempre apuntamos a lo mejor nosotros. Perfecto, muchas gracias. No, bueno. bueno, vamos a volver acá con, con esa boina. <ríe> eh, bueno, un poco, ponele, van los, vienen los vecinos de Burlingham y se encuentran con la copa, ¿qué se van a encontrar? Se van a encontrar eh, principalmente con un, con un torneo organizado, con un torneo que, que empieza en un horario y va a terminar eh, exactamente al horario que lo decimos. Sí. Tenemos todo cronometrado, todo bajo control, como se dice. Sí. Eh, el torneo va a empezar 8.30 horas, sí. eh, a las 14 van a estar citadas otras categorías y creemos que cada competidor va a estar... Dos horas, dos horas y media, como mucho, compitiendo, haciendo formas, combate, salto en alto, en algunos casos como los cinturones negros, eh, los equipos. Sí. Y ya se van a poder retirar, si quieren apreciar y seguir viendo el espectáculo, pero eso es lo que apuntamos. Bien. Que la familia pueda venir, ver a su, a su familiar y no estar claro, muchas sí. más horas, desde la mañana hasta la tarde, tantas horas que por ahí... Eh, eh, es mucho para los familiares apuntamos a un horario de entrada, un horario de salida en cada torneo, tenemos por eso trabajamos mucho para eh, cronometrar cada forma, cada combate para que sepamos este cuadrilátero a tal hora tiene que terminar y a tal hora termina, eso es una característica importante pero que trabajamos mucho el trabajo. O sea, uno, uno viene y dice, mira, la, la copa salió de esta manera, pero ¿cuánto tiempo ustedes llevan en armarla? ¿Un montón? Sí. No, no, no es Todo mágico. Todo esto que se contó, digamos. Sí, sí. No es mágico. Hoy desde las 3 de la tarde estamos reunidos, eh, constantemente comunicándonos y reuniéndonos y escribiendo y trabajando mucho. Nada es mágico, no es casualidad y no es suerte. Lleva meses, ¿o no? Exactamente. Amén. Y años también para seguir claro. profesionalizándonos y teniendo más experiencia. Nada es casualidad, nada es suerte. Todo es trabajo para que salgan las cosas mejor y eso va cerrando después. Cuando termine la novena edición, al otro día, ¿ya los pones a trabajar para la décima? Es así, se ríen porque es así, claro, claro que sí. Lo que hacemos es, termina el torneo el domingo, el lunes, reunión. Sí. de cuatro o cinco horas con todos los puntos sí, sí, sí, eso, y no. todos los puntos anotados de lo que se falló y de lo que no. salió bien todo queda anotado por supuesto después damos un respiro de dos o tres meses de la Copa Cogurio y ya ese papel vuelve a salir nuevamente para volver a trabajar para la próxima bien. pero Creemos que el trabajo más importante es anotar al otro día. No esperar la próxima Copa Cogurio dos meses antes y decir, a ver, ¿qué podemos hacer? No, es ya. Muy ya bien. hay que anotarlo. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes y todo lo mejor y que salga todo muy bien. Bueno, muchas gracias. Los esperamos. Sé que, que todos los años nos vienen a apoyar, como siempre digo, desde el diario La Hora, eh, la radio y también las páginas que ustedes tienen que, que la seguimos y nos siguen también. Eh, gracias por venir y los esperamos a todos, a ustedes y a todos, el día domingo 9 de junio al torneo en el Microestadio de Burlingame, eh, 8.30 horas. Muy bien, muchas gracias. Están todos invitados, que ande todo muy bien.